El 19 de julio de 1805, el zapatero veneciano Matteo Lobat mostró su devoción cristiana crucificándose públicamente, en una cruz fabricada por él. Para aumentar el realismo, se hirió en un costado, se colocó una corona de espinas y usó clavos para fijar sus manos a la cruz, aunque solo se mantuvo la izquierda. Gracias a una red, pudo colgarse fuera de la ventana de su habitación y fue encontrado por la mañana por unos viandantes, que lo bajaron y lo dejaron en la cama. El médico Cesare Ruggieri lo trató durante semanas y murió el año siguiente en un manicomio.